Eh, yo estaba vendiendo un ataúd en la funeraria de Jesús, que yo soy el que trabajo ahí, y un joven por la comisión eh, llegó un cliente y dijo que fue el que lo trajo. Entonces yo dije, ese cliente mío, y inmediatamente sin discutir ni nada, me dio una trompada y me partió la nariz. Entonces inmediatamente caí al suelo y él y le produjo una trompada a la mujer mía y otra ahí, otra vez. Cuando yo vi a la mujer mía en el suelo, perdí la, eh, el sentido y agarré un colín y lo corté. Eh, yo estaba en mi trabajo, en mi casa, en defensa propia fue eso, porque él quiso agredirme de nuevo.